Me pases por delante de mí Y no me digas nada Pienso mil veces en ti A la semana Hago un huequito dentro de mí y aquí a mi almohada y dejo todos los días abierta de par en par mi ventana. Mi mente está colgada de ti, sabes que eres mi preferida, como aprendo sin ti haciendo frente al rugir de los días yo no sé vivir sin ti ni tampoco contigo tendré que hacer un esfuerzo para vivir sin ti conmigo yo no sé vivir sin ti, ni tampoco contigo, tendré que hacer un esfuerzo para vivir sin ti conmigo. Do-do-do-do-do-do Ooh